Hola, mi signo es Marta, concejala del Ayuntamiento de Granada por Vamos Granada. Feliz día de la lengua de signos.